Pues este sábado 12 inició la feria en Calpan de la feria del Chile Nogada Que este chile lleva más de 190 años Y fue inventado por las monjitas del convento de Santa Mónica de aquí de Puebla Entonces al enterarse de las monjitas que iba a venir mi Agustín Inturbide, que iba a festejar a su santo, pues lo impresionaron con un platillo que nunca más, nunca nada, nunca había visto. <risa> Entonces, pues, eso fue el 28 de agosto. Entonces, por eso, son en estas fechas es cuando se sale, la Feria del Chile en Entonces, las monjas acordaron que iban a crear un platillo con los tres colores de la bandera, del Ejército tri... Trigarante. Trigarante, que es esta. Entonces, pues el chile, el, eh, lo verde iba a ser el chile y el perejil, y lo blanco iba a ser con la nogada, y lo rojo iba a ser con la granada. Que la historia de la granada, por cierto... Es que, cuando, es que aquí no había árboles de, de granada, no había nada de granada. Entonces, los, eh, cuando los españoles llegaron, lo primero que trajeron fue la granada. Entonces, que son esas bolitas que parecen como diamantitos, como diamonds, que cuando los martes sacan un juguito, como un rico rojito, ¿no? Entonces, bueno, aquí no había aquí en México no había granada, entonces los españoles como llegaron, trajeron la granada es importante eh, destacar que, que solamente el chile nogada es en esta época porque solo en esta época de agosto se dan todos los ingredientes que son pues la granada eh, el durazno manzana bueno manzana es más como más de todo el año pero a la nuez también este, almendra, también tierra entonces es como que importante como disfrutarlo en esta época porque solamente es en esta época también eh, eh, en, en Ciudad de México los chiles en hogada no los capean entonces ese no es un verdadero chile en hogada el verdadero chile en hogada es capeado con, con su huevito y eh, para probar un verdadero chile novada necesitas venir a Puebla, a Calpan, que es la décima séptima feria eh, de Chile Novada. Entonces, Esto está como a 15 minutos de Cholula. Si son de Puebla, como fueron Cholula, entonces de Cholula te faltarían como otros 15. Y ahí es el convento también de Calpan, que está súper padre. Y también por aquí uy, por aquí les dejamos una del comento del camper también está muy padre entonces aprovechen cada año que va a estar la feria y este a mí, a mí casi no me gustaba el chile nogada pero de unos años para acá de agarré el gusto pues sí, ya, ya soy fan del chile en a no era tanto mi mamá dice que sí es fan del chile nogada es la capadora oficial del chile nogada cuando nosotros vamos a la feria mi mamá es la que cata el relleno entonces eh, pues si sí, aprovechen que pueden ir cada año bueno que es cada año la feria entonces vayan prueben de todo en algunos lugares en, en, en, hacen como mayordomía que abren las puertas de sus casas y ahí te sirven tu chile claro con su con, con su respectivo pago Cuando son las casas Si, no más, si quieres algo más como Económico y bien eh, Pueden entrar A alguna casa donde estén ofreciendo Chiles Que son en casi todas En algunos lugares te dan Tu chile, tu espagueti Y tu refresco Entonces todo eso en algunos lugares Cuesta como Entre 120, y 150 cuando en, en mera mera la feria dan el chile en 150. Entonces también hay que buscarle, no quedarse en el primer lugar donde encuentres. Y puedes encontrar un lugar, pues, mmm, bueno, bonito y barato. Entonces para que puedas aprovechar y, e irte con la experiencia de haber probado un buen chile en poblana. Entonces hasta aquí el video de hoy que se hayan informado, que se, haya, que se les haya antojado, que sepan, los, a lo mejor si son de Puebla, que sepan más cómo es la historia de un qué es lo que lleva y así, ¿no? Y este, para los que no son de Puebla, pues también que se puedan informar, eh, trataré de resumir todo para que sea un poco más fácil de digerir y para los que no sean de México, igual lo puedan, lo puedan conocer y si tienen los que no son de México puedan venir a México y vengan a Puebla a probar el chile en hogada y próximamente, próximamente, la semita poblana, ese material ya está grabado, ya está, ya, ya lo estoy cocinando. Es un video medio sencillo porque además no, no puedo grabar en los locales porque según eh, algo de la receta secreta, entonces pero bueno, traté de grabar un poquito de cómo es el mercado y todo, pero entonces próximamente va a haber un video de la semita poblana y para que vayan conociendo lo que se come aquí en Puebla y lo que se come aquí en México.